y nos referíamos con respecto a, a los huérfanos que nosotros hemos sido durante años o en los últimos gobiernos que hemos tenido de que San Francisco de Macorís no tiene la dicha de tener una gente que nos represente donde se toma la decisiones, ¿verdad? Eso tenemos nosotros <risa> en los últimos meses diciendo. Es un cantaleteo. Pero también debemos seguir diciendo porque vamos a estar nosotros insistiendo hasta que eso se materialice. El presidente de la República Luis Abinader. Su primera visita que hace fuera de Santo Domingo, después de ser presidente, lo hace a Pedernales. Y qué bueno, anuncia obras sí, sí, suntuosas sí. y millonarias a beneficio sí. de Pedernales, que es un polo turístico que, se, que está en vía de que se pueda explotar. Qué bueno. Posteriormente lo hace a Montecristi, donde también anuncia una serie de obras en beneficio de esta provincia. Y después, la más reciente, la que hace a Santiago de los Caballeros, Santiago, la segun, sí. el segundo pueblo en importancia, la segunda capital de la República Dominicana. Y todo eso nosotros lo felicitamos. Y qué bueno, y qué bueno eh, presidente, que usted está interesado en que esos pueblos se puedan desarrollar eh, prestándole la debida atención. Se tiene la información no confirmada de que el presidente este fin de semana pues lo esté en Samaná la provincia Santa Bárbara de Samaná, es posible que el presidente esté este fin de semana. Voy a decir como decía, ah, bueno. un, letre... está oyendo. un letrero que está oyendo. decía. ¿Eh? No, no están diciendo algo a nosotros. Correcto, correcto. Un letrero que decía, mm -hmm. que decía, ¿y el hospital para cuándo? Así mismo ¿Eh? nosotros vamos a decir, señor presidente, y la provincia de Duarte para cuándo. Pero claro, bueno. qué bueno. Bueno, Víctor, Víctor, Bien. espérate, no te vayas. Enero Bien. viene por ahí, nadie sabe si nos dejan para enero para la semana de, no, no. de la, de no la provincia de Duarte. Yo no sé si para enero para o para cuándo. Lo que sí queremos nosotros es que te agenda la visita de la provincia de Duarte. Y qué bueno que lo están haciendo así. Eso es, Ojo, como dice Alberto Vázquez, ojo, eso es bueno. Y eso le permite a nuestras instituciones que tenemos aquí en San Francisco prepararse porque debe estar cerca la visita del presidente Luis Abinader. Cuando Fija. hablo de prepararse que las instituciones que nos están llamadas a representar a nosotros en la provincia de Duarte pues tengan listo ese pliego de necesidades. Que la sabe Luis Abinader, pero que nosotros la manejamos al dedillo, de manera que estemos prestos y listos a mostrársela y desempolvársela al presidente cuando nos elija a nosotros para visitarnos. Así que atención con eso, y voy a decir el nombre que me he identificado con esta institución, porque entiendo que aquí están representando claro, todos los sectores claro. y, la, y es el y que, que, tiene, el y que tienen en el engranaje de todo. Del municipio de San Francisco de Macorís. Así que nos están dando la oportunidad de que nos preparemos, Sergio, en ese Pito, sentido. ¿sí? Víctor, mira, vamos a poner una fecha, que lo hagan en enero, si quieren. No importa lo sea, Sergio, lo importante en es enero, enero, que no tomen como cuenta. Lo digo en enero, porque como el, el, los, los años que, que Danilo Medina estuvo ahí, nunca vino en la semana de, oye, del Patricio, esta es la provincia del Patricio, ¿verdad?, Recuerda, Entonces, recuerda que el Consejo de Gobierno que se hizo aquí en el gobierno de Leonel Fernández, Consejo de Gobierno que le llamó sí, Leonel sí. Fernández y que se quedó en Consejo de Gobierno, no, porque no, se, se hizo, una letrina, se una hizo una letrina, nada. Una Entonces, una letrina, y ahí tenemos la esperanza, tenemos la esperanza de que sí, Sergio, sí, se puede. Y creemos que sí, que el presidente Luis Abinader eh, al frente del gobierno realmente va a tomar en cuenta esta provincia y va a reconocer Oiga. De que que, que tenemos... nos avise con tiempo, que Víctor y yo arreglamos una habitación, le esperamos ahí, lo, se puede hospedarse sí, en nuestra sí, casa. No, si no hay, no, de, si no no hay perfecto, tiempo. nos convertimos en anfitriones. Si, y, que... si no hay gente que, la, que lo pueda albergar aquí, yo tengo una habitación que le voy a poner un aire si usted quiere. Eh, de, aquí, que... de aquí a enero, yo le pongo un aire y le, le arreglo la habitación. Y pueden hospedarse ahí o, o donde Víctor. Así Sacamos a los muchachos, los mandamos sí, para sí. la abuela. Con toda humildad, no importa, no tiene claro, ni, claro. no ni siquiera que tener aire, sejo. Con ¿Se toda humildad, con en que que tenemos, no con bueno, pero... en no, lo que se se tenemos, lo recibimos. En lo que tenemos, lo recibimos, no hay problema. Lo importante es se que va, le abramos la puerta. Y nos, se nos están dando la oportunidad, tanto claro. son las instituciones, claro. se nos están dando la oportunidad de que nos preparemos, que estemos listos para cuando sí, el presidente sí. decida venir a la provincia de Duarte. Mire, presidente, estas son las prioridades que tiene la provincia de Duarte. No Así queremos como, un reguero de, de lambones y un reguero de gente de Calante de de eh, pidiendo la cañada grande. La que yo, no, no, no. Esto, papeles firmados y sellados por la comunidad. Right. Esto es lo que queremos. El presidente fue a Pedernales, él identificó y estoy convencido de que allá le ratificaron. Fue a Montecristi y hizo lo mismo. En Santiago claro. lo mismo. El fin de semana va a Samaná y esperemos que cuando venga la provincia de Duarte estemos nosotros preparados para recibirlos con bombos y platillos, eh, verdad como un huésped eh, distinguido aquí en San Francisco de Mar. día que, que dure seguros? como allá, que en allá. En, en Pedernales duró como cuatro, o 5 días. En Santiago, tres el días. El fin de semana. Aquí el fin no, de semana. Aquí lo cogemos también, tres días. Presidente, si no hay a nos... dónde hospedarlo. Cada uno de nosotros se hospede una noche. Presidente, aquí lo recibimos la semana sí. completa, si usted quiere. Sí, exactamente. Con el objetivo de que realmente le preste la debida atención que otros que otros nunca lo hicieron y que, y que tenemos sí, la esperanza y, de que ustedes que sí lo Y que para finalizar los pliegos de demanda del Falpo, que tiene desde el 65, por lo mismo, la Cañada, Blas, la Cañada Grande, eh, Ugamba, eh, Barrio Azul, eh, ¿qué más? Eh, lo mismo, porque sí. yo desde que me mudé aquí, estoy oyendo lo mismo. Correcto. Serio, hemos llegado al final nosotros de este viernes y de este espacio contacto diario en el día de hoy, así que agradecer como siempre a la parte ejecutiva de y este esto, grupo y eso que como a ser como la siempre nos sigue brindando <risas> todo el apoyo para que sigamos informando y orientando a toda la región nordeste, el país y el mundo a través de esto que es contacto diario. Al equipo técnico, José Paulino, a Melvin, allá a Mister Edward y nuestro querido amigo Ángel que hoy vino a darnos soporte aquí en las cámaras. A usted agradecer como siempre su mejor sintonía y la invitación para